Le vamos a dar la bienvenida a Juan Lucangioli, que ya está sí, con nosotros. le recibimos con un fuerte aplauso. Cantautor mendocino para adopción, sí, sí. vamos a decir. Vamos porque a ver, lo sí. hemos tomado de prestado. Claro, exactamente. Sí. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por recibirme. Un, un gusto. Un gusto tenerte aquí con nosotros y poder contarle a todos los mendocinos que en unos días vas a estar presentando bueno en la hermosa sala que tenemos aquí en la provincia que es el Teatro Independencia, tu show. Exactamente. La verdad que hacía mucho tiempo que no... Sentía tanta adrenalina, tanto entusiasmo, que siempre lo siento. Pero la verdad es que la sala del Teatro Independencia es realmente un, un placer, un lujo por tocar ahí. Uh -huh. Siento que es el mejor escenario posible. Como es bellísimo. Arriba de eso, el Teatro Colón, nada más. <risa> <risa> Canciones para tu alma, palabras para tu camino. Así se llama este espectáculo porque justamente combina lo que es tu música, pero también tu poesía, porque a la vez es escritor. Exactamente. La idea es también darle como... Que el concierto no sea solamente una... Toco una canción, termina, la presento, toco otra canción. Sino claro. que ese momento entre canciones es parte del show. Uh -huh. Y es parte de la, de la conexión que se produce con el público. Que es muy hermosa. Entonces, ahí, como vos decías, recito algunos poemas de mi, li de uh -huh. mi último libro. Algunas historias, algunos cuentos. Que nos, que nos ayude a, a entrar en esa conexión tan bonita que da la música. Y la palabra poética o el relato... Este, la idea es encontrarnos muy, en un espacio profundo y lindo de, del corazón. Qué lindo, espectacular. Con algunas canciones que, que salen de, de tu repertorio propio, ¿no? Vas a estar homenajeando a algunos artistas como el Flaco Espineta, como Silvio también. Exacto, con la particularidad justo de, de estos dos artistas, que no lo voy a hacer con mi guitarra, sino con un Ajá. instrumento de la India que se llama ¿Eh? Armonio. Paray, ¿cómo, Ay, es ¿cómo, ese? ¿Cómo es? es? Mira, la tendría que haber traído. Es, Ay, es sí. como un teclado con un fuelle... Mm. Eh, en vez de como el acordeón Que hace el sonido así el fuete, sí. En el armonio Lo hago con esta mano Hago el, hago el sonido Y con esta toco el teclado ah. Y produce un sonido Muy envolvente sí. La canción por ejemplo Panacea de Spinetta Está subida a mis plataformas Está en Youtube Ajá. Con el armonio Aquí la estamos escuchando Ay, A ver este... si lo alcanzamos a Entonces A esta canción que es, hasta, que es muy meditativa Tiene una letra Un poema increíble Del flaco El armonio La lleva a ese lugar más interior, más eso, sí. meditativo sería la palabra, claro. ¿no? Ese es instrumento Así. que suele primar, y ¿no? Y en ese... estos mantras, ¿o no? Exactamente. Como es un que instrumento... genera como un colchón de sonido. Exactamente. Es Ajá. un instrumento diseñado para la música, si se quiere, devocional. Ajá. Y que yo la voy a llevar al territorio de Spinetta y de Silvio Rodríguez. Qué buena onda. Sí, Una reversión. <risa> Exactamente. Me, bueno. me encanta. Todo Exacto. Bueno. Decía Clary cuando te presentaba, que además, escritor, ¿qué te inspira a la hora de componer? Me encanta saber eso de los artistas, ¿qué uh -huh. los inspira? ¿En qué se basan a la hora de crear? mira yo creo que la inspiración, más que encontrarla, yo me encuentra a mí, pero me inspira mucho, eh, me inspira la, los encuentros humanos, eh, me inspiran los bellos paisajes, pero sobre todo eso, ¿no? Eso los vínculos, lo cotidiano, buscar en lo sencillo, esto sería, buscar en lo sencillo esas transparencias o ese misterio que a veces por estar apurados o por estar siempre haciendo lo mismo no los vemos. Y si uno se detiene y de golpe en ese mate que te servís todas las mañanas ves cómo cae el agua y en eso viene el recuerdo... De mi abuela que me llevaba mates, uh -huh. y de golpe ese evento tan cotidiano se vuelve algo Te mágico, ¿no? Claro. Lo cotidiano se vuelve mágico, decía o sea, <risa> sí, sí, trabajar <risa> <risa> Eso me inspira, me inspira mucho uh -huh. lo cotidiano que se vuelve mágico, tomando prestada esta frase del tema hermoso de Peteco. Uh -huh. este, los encuentros, encontrarnos como en una en un espacio de belleza y conexión que no es necesariamente ni compartir la misma opinión ni Ajá. el mismo trabajo sino que de golpe en la parada del colectivo uno mira a alguien y sentís algo este, esa, esas cosas eh, me inspira la certeza de que esta vida es magia si la miramos con ojos mágicos y creo que el arte parte de su función tiene que ver con eso con devolvernos a los seres humanos esa vivencia no, no, no, no, del asombro y del misterio que a veces se nos escapa entre todas nuestras ocupaciones Eso, y ah, ideas qué, lindo, <risa> que, qué bonita reflexión Tal me, me encanta venís ¿verdad? de presentarlo en España este es, mismo show exactamente cómo estuvo yo, muy bien hermoso el concierto que hice en Madrid lo guardo entre los más hermosos de mi vida este, había estado en el 2019 me he ido muy bien y uh -huh. dije voy a volver en el 2020 ¿no? el 2020 con todos nuestros Cancelado. planes o sea. <risa> la próxima este, así que bueno eh, gracias a Dios, eh, estuve, estuve de vuelta Estuve en Málaga también, uh -huh. me fue muy bien Madre. Y ya tengo los pasajes Para volver en el 2023 Pero ya oh, sabemos, la pandemia nos enseñó Que es un día todo a día. Es, es aquí cierto, y ahora claro. Exactamente yes. Tal cual, el aquí y el ahora Exacto. Bueno, y ahora nos toca a nosotros, los mendocinos Poder uh -huh. recibirlo a Juan este fin de semana En el Teatro Independencia Estamos uh -huh. repasando allí toda la información en pantalla Para que puedan ir a verlo El show es este domingo, 11 de septiembre Día del maestro, chicos, maestros, vayan a celebrar por supuesto, con el show con de Juan él. al teatro, me encanta 20 horas entradas a la venta en entrada web Allí estamos viendo en pantalla para que puedan ir a comprarlas Siempre también se pueden comprar en la boletería Pero está buenísimo anticiparte, guardar ya tu butaca Tu lugarcito para disfrutar de la música en vivo En este caso de Juan Lucángeli que presenta Canciones para tu alma, palabras para tu camino Le hemos invitado a Juan a posicionarse allí En este humilde escenario que le hemos armado Para regalarnos algunas de las canciones Juan, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar, ya que estaba sonando acá, vamos a escuchar Confío. Que bien. te cuento también que eh, ha superado, mientras ensayaba para el teatro, tuve la buena noticia de que superó las 80.000 visualizaciones en YouTube. Bueno, bueno, un completamente independiente sí. esta, esta música, filmado aquí en Potrerillos. Qué lindo. Este, así que canto Confío, si les parece. Por supuesto. Dale, vamos con eso. <ríe> vamos. Confío en la luz de tu corazón, confío en el cielo y su tono azul, confío en el barro que canta Luis y el brillo que solo lo da el amor. Confío en las olas que trae el mar, confío en la espuma, como en la sal También en el río Que sabe andar Desde la montaña A la inmensidad Confío, confío La vida va abriendo Su propio camino Yo llevo en mis pasos Raíces Y en mi canto hay. Y me abro a la noche y su oscuridad, confío en el hombre que amasa el pan, en el movimiento y en la quietud. Confío en mi cuerpo y su sabia ser, confío en la fuerza de una oración, en la compañía y la soledad. Y en la melodía de esta canción confío, confío La vida va abriendo su propio camino Yo llevo en mis pasos azules un verde naciente Soples las nubes ni empujes al río. Yo llevo en mis ojos de tierra un cielo escondido. ¡Qué bello! Qué lindo. ¡Qué lindo! Gracias, Juan. Un gusto tenerte hoy con nosotros. La invitación está hecha. Todos los mendocinos van a poder escucharlo en vivo este domingo en el Teatro Independencia. Domingo 11 de septiembre. Allí estamos mostrando nuevamente la página, entrada web en pantalla para que sepan dónde conseguir sus entradas. Gracias, Juan. Gracias, gracias. Un placer. Un gracias.